Ahí está Ahí está A ver si se piensa que somos todos ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gente. En el vídeo de hoy nos lo vamos a pasar en grande. Porque, chicos, hoy vamos a disfrutar en directo. Nos vamos a hacer pasar por uno de los jefes más importantes de Fortnite de esta temporada. Como por ejemplo es el Brutus. Así que, chicos, nos vamos a dirigir a la Gruta por nuestro traje ya de Brutus en versión sombra. Y nos haremos pasar directamente por Brutus. A ver cuánta gente se cree que somos el Brutus original. Así que, pues nada, chavales, que empiece el vídeo. No me enrollo más. Let's go, vamos para allá. Brutus, está aquí, está aquí, está aquí. Ah, no, este no es Este no es estoy haciendo pasar por bot, eh Es ese Es este Es este <risa> <risa> Primero muere el chavales Vale, ahora nos toca matar al Brutus de verdad, eh Ojo, ahora sí que tenemos que tener cuidado, eh. Ese no es el Brutus, vale. Creo que lo más sensato va a ser curarnos un poco. Pero no sé dónde está, eh. Quiero que hay más gente, eh. Por eso. Hostias. Vale, vamos a volver por aquí. Por aquí. No, por aquí no. Por aquí. ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡Hostias! Hostia, ahí está el Brutus de verdad, ¿no? Ah, ¿no? Ojo, ojo que cuela, eh. Ojo que colamos como Brutus aquí, si nos ponemos aquí. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Un bot, un bot, un bot, un bot. Mierda, este es el real. Tú. O sea, este eh, ha, pillado, ha pillado el del Brutus real, este, tío. Casi lo mato, tío. Este tenía la minigun de verdad, chicos. Hemos llegado tarde, eh. Lo hemos hecho mal, creo, eh, por eso. Hostia no, no, no, no, no, no. Me me que hemos tomado. Vale, déjame entrar en esta cabina. Aquí. No, no, no, no. no es Relax, bro. Chill. Vale, a ver. A ver si vemos a alguien. Tengo que localizar al Brutus. No, no, no, no, no. Vete, vete. Necesito vida, tío. Necesito un poco de vida, hermanos. Vale, bien, bien Lo que necesitábamos, guay, guay, guay Esta pinta guay, eh Hostia, ya a ver si pinta guay Vale, y... ¡Oh! Podemos jugar con las minas también ¡Uh! ¡Oh! Doble doble desafío, chavales, en esta partida Doble desafío Si nos sale bien, una locura eh ¿Dónde está el Brutus? El Brutus tiene que estar por aquí arriba, ¿cierto? Vale, creo que voy a tener una salida En plan, tengo una salida por aquí Por si acaso Bien, oh, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vale, tenemos esto. Y me lo llevo. A... Aquí no ha pasado nada, gente. Nada, nada. Creo que estamos muy lejos, ¿no? De la zona normal. ¡Oh, que no soy Brutus, bro! ¡No soy Brutus, tío! ¡No soy Brutus, tío! ¡No soy Brutus! Y este me está ayudando. ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha pirado Se ha pirado Que no soy brutos, tío <ríe> Se ha pirado qué viene ¡No soy brutos, bro! ¡No soy brutos, bro! ¡Oh, tío! Y me mata, no, qué mal Más o menos ya lo tengo, hostia, una llama tú Una llama una llama ahí, ¿no? Ahí, sí <risas> Vale, creo que Lo más sensato va a ser engancharse a un cable De estos, soltarse ¿No? Creo que es lo más ¿O no? No, en verdad da igual, ¿eh? En verdad da igual, ¿eh? No vas a caer antes que yo, bro No vas a caer antes que yo, hermano Hostia, la llama Vale, eso que hay una persona, ¿eh? ¡No, no, no, no! Sí, hombre ¡No, me mato, me mato, me mato, me mato! Uf, uf, uf. ¡Qué susto me ha dado! ¡No! ¡Qué susto me ha dado! No me he matado de milagro, hermanos Dios No me acabo de reventar las piernas, pero... De puto milagro, hermanos Creo que sí, que lo voy a poner C4 Sí, sí, se los voy a poner, hermano Quiera o no quiera, se los voy a poner porque se los merece Portan otaku todo el rato A ver, bro ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que hay gente! ¡Hay gente! ¿Dónde está Brutus? ¡Brutus! ¡Brutus! ¿Dónde estás? No, no, no, no, no, no, no, no, no Mierda Me lo van a coger y me voy a rayar, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, soy un bot Soy un bot, brother. ¿Se ha encargado alguien aquí? ¡Lo no he visto volar, hermano! <risa> Lo han petado, tío. ¡Qué otakus, tío! Los bots. <risa> Llevaba sniper dorado, tío. Ya me jodería, hermano. <risa> ya me jodería, hermanos. ¿Dónde estás, Brutus, tío? Me haces ir a buscarte siempre, eh Muy mal, eh Esto no me gusta Hostias ¡Gente! Hay gente, hay gente aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Hay gente aquí ¡Hay gente, eh! Va a subir Me voy a hacer pasar por un bot soy un bot, un bot del Brutus, soy un bot del Brutus ahora, ¿eh? <risa> no, no, no, no, no, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, me arrepiento, me arrepiento, perdón perdón, Perdón, perdón, perdón. ya es la que he liado tú, en un momento madre mía qué mal lo he pasado uh. vale vale vale vale nos curamos nos curamos nos curamos uh. madre mía de mi vida chavales casi me revienta el culo Brutus baja la raja hermano dame un botiquín porfa Ven, sí, tío vale creo que voy a ir a matar primero a, a Brutus dónde está dónde está ya no está Hostias Ahí está, vale Vale, nos llevamos esto Me voy a tomar esto Lo he pasado mal, eh, gente Me cago en la madre Hostias Casi me matan hermanos Casi me matan Y de mala manera Vale, estamos en zona, estamos en zona Oh mamá Oh mamá Esto es muy bueno, eh esto es muy bueno, eh, chavales Vale, sí, vamos así Llevaré esto, esto. Vale no, que... no, no, no, no, no Hostia, otra minigana aquí, mierda, me la llevo No quiero que la lleve nadie No quiero que se la lleve nadie Vale, voy a abrir esto, eh Voy a abrir esto No soy brutus, bro, no soy brutus No soy brutus Hermanos, no soy Brutus. ¿Qué os habéis pensado, negros? No soy Brutus. A ver, me voy a sentar para que sepan que no soy el Brutus de verdad, ¿vale? Porque me están expectando tres personas. Chicos, perdonadme, no soy Brutus, tío. Habéis sido troleados. Let's go Vamos Ahora sí Eso sí, un buen troleito, ¿eh? ¿Pero qué se ha pensado? ¿Que estaba Brutus estaba por aquí? ¿O justo? Es que no entiendo Porque no me ha disparado, ¿eh? Se ha pensado que era el, de re, el real, ¿eh? 100% además Voy a dejar la minigón aquí, ¿eh? Más personas Más personas Más personas No soy Brutus, bro No soy el real, hermano No soy el real, lo siento, tío No soy el real Qué buena Me voy a sentar otra vez para que sepan que no somos el real Hostia, qué buena está, tío Qué buena, tío No soy el de verdad, bro No soy el de verdad Toma otro No soy el de verdad Let's go Tres troleos. Tres troleos. Tres troleos. En la misma partida. Let's go. Mañana de 3 a 6 hora española. Volveremos otra vez a estar en directo. Y vosotros elegiréis el siguiente. Es decir, vosotros elegiréis mañana otra vez de 3 a 6 hora española. El campeón, el jefe que queráis que hagamos, ¿vale? Así que, chicos de corazón.